Hola que tal, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, hoy les enseñaré a hacer una tarjeta para 8 meses de noviazgo para que les expreses a tu pareja que estás feliz de festejar 8 meses a su lado de lo importante que es en tu vida de lo mucho que te gusta estar con él, de darle las gracias porque vino a alegrar tu corazón que pasen los días, semanas y meses y te vas enamorando más de él que no hay nada mejor en el mundo que tenerlo a tu lado hoy quiero enviar saludos a Eli Macías, Danitza Olaya y Naricita Antarruco no quiero irme paso a paso sin antes de recomendarles este canal Dora más consai, ve a su canal y suscríbete para que no te pierdas ninguno de sus videos. ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso corto un rectángulo en cartulina de 50 por 70 centímetros y lo vas a doblar en la mitad vamos a abrir y en este lado vamos a trazar 14 centímetros igual lo vas a hacer en esta parte trazo 14 centímetros acabo de doblar de nuevo y con la tijera voy a repasar estos lados luego doblar pues quedaría así ahora vas a cortar 5 cuadritos de 8 por 12 centímetros que vas a ubicar acá en esta parte y vas a cortar una tira de 10.5 x 41 centímetros que sería para pegar acá vas a cortar corazones esto es para decorar si lo deseas hacer, esto es opcional. Estoy cortando este corazón si desean hacer corazones para que lo hagan así más fácil. Con mi mirallado voy a cortar corazones, voy a cortar tres. Igual voy a recortar círculos para hacer unos emojis enamorados. acá decoré esta parte, acá pegué los corazones y acá los emojis enamorados tú los ubicas como desees, en cada cuadrito vas a copiar mensajes y en esta parte copié felices 8 meses, acá según los meses que estés cumpliendo en este lado, en esta parte pegué cartulina blanca y en esta parte inferior copié te amo ahora vas a cortar un rectángulo de 14 por 24 centímetros, lo vas a doblar en la mitad Y vas a cortar una tirita de 6 centímetros por 18 que será para pegar acá. De estos vas a cortar tres O sea que en total serían cuatro cuadros o rectángulos negros y azules. Igual serían cuatro Vas a pegar así en cada cuadrito negro o en cada rectángulo pegar la tirita azul. o a utilizar una foto, pero antes vamos a copiar un mensaje en cada rectángulo. El día más feliz de mi vida. Pegamos la foto. voy a decorar acá con unos corazoncitos, esto es opcional Y voy a copiar aquí un mensaje fue el día que nos hicimos novios o sea que rime la frase con la otra que vas a copiar dentro nuestros hobbies amor ver programas preferidos, ir a la playa, viajar juntos nuestro primer día de picnic amor fue un día espectacular maravilloso eres mi todo momentos felices mi vida cada día cada instante que paso a tu lado es el tiempo más maravilloso me haces muy feliz y vamos a ubicarlos acá en esta parte ahora en esta parte superior vas a escribir la fecha del día más importante en tu vida que fue el día en que se hicieron novios Voy a decorar acá con estos corazoncitos y vamos a escribir un mensaje en esta parte inferior. Para decorar la parte superior de la tarjeta lo que hice fue cortar una tirita de un centímetro de ancho, el color lo escogen ustedes, lo que más les guste, y, y lo pegué acá. En la parte de abajo también pegué una tirita de verdad, vas a imprimir una imagen en google de una pareja animada y la vas a pegar en goma eva en este caso esta es una goma eva mirellada voy a enseñar acá para luego aplicar la silicona líquida con la misma goma eva voy a cortar unos corazones que serían para ubicar acá en la parte superior y en la inferior. Voy a resaltarlos con este marcador de vinilo blanco. Esto es opcional si lo desean hacer. Nos quedaría así. Y vas a copiar este mensaje si deseas amor, gracias por 8 meses de felicidad. Vas a doblar así, en esta parte superior soy tan feliz. Y al doblar la tarjeta vas a copiar el nombre de tu novio Julián, mi amor, gracias por 8 meses de felicidad, te amo. Amigos hemos terminado por hoy, espero que les haya gustado el tutorial, si es así regalame un like, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal, un abrazo para todos, hasta la próxima.